ministerio de hacienda está obligando a todos a comenzar a utilizar la facturación digital en el 2018 pero muchos no saben qué es la factura digital una factura es un documento comercial preparado por el vendedor que lista los detalles de una transacción Esos detalles son por ejemplo número de factura fecha nombre y detalle de los bienes o servicios vendidos las facturas que conocemos hasta ahora pueden venir en muchas formas tamaños y colores distintos una factura digital es un archivo de datos con una estructura que almacena los campos en un formato estándar que puede ser enviado, recibido y procesado por distintas plataformas electrónicas. Este archivo que está en formato XML y tiene una estructura establecida por el Ministerio de Hacienda es enviado tanto al cliente como a tributación para su gestión. Ahora, la siguiente pregunta es ¿Cómo hago para crear ese archivo? Hay, principalmente, tres opciones para poder crear las facturas electrónicas. La primera es comprar un sistema de administración de negocios que tenga capacidad de emitir facturas electrónicas. El soporte y mantenimiento sería pagado a la empresa que vende el software. La segunda es contratar a un equipo de programación para crear un software hecho a la medida, con capacidad de generar las facturas electrónicas. En este caso, el mantenimiento y el soporte lo brindaría el equipo contratado a un precio acordado. Estas primeras dos opciones son muy costosas y se adecúan a una empresa grande con un volumen de facturación lo suficientemente alto para justificar la inversión. Así llegamos a la tercera opción, que es ideal para profesionales independientes y pequeñas empresas. Se trata de la facturación digital en la nube. Esta opción le permite alquilar un espacio en una empresa que brinda servicios de facturación electrónica a la medida de las necesidades de cada usuario. Los costos de mantenimiento, servidores, ingenieros, conexiones y soporte lo asume la empresa que brinda el servicio y el usuario paga únicamente por la porción que va a necesitar. Esto permite un costo mucho más bajo para el usuario, quien también se despreocupa de los aspectos técnicos de la plataforma. El funcionamiento es muy sencillo. Cuando usted necesita hacer una factura, utiliza sus credenciales para entrar a la plataforma en línea y crearla ahí. Al momento de terminarla, se envía el archivo XML al correo electrónico del cliente y al Ministerio de Hacienda para ser procesado. El sistema también le permite crear, aparte del archivo XML, un documento en formato PDF que le llega al cliente por si lo quiere imprimir o guardar. En soportecompleto.com tenemos la mejor opción para que usted comience a crear facturas electrónicas hoy mismo, sin complicaciones ni pagos excesivos. Para más información, llámenos o visite nuestra página web.